Qué bueno encontrarte aquí, dejamos de vernos desde la preparatoria, éramos muy buenos amigos. Sí, qué tiempos aquellos, ahora estoy trabajando en el Banco B, y tú, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿En verdad trabajas en el Banco B? Entonces quizás puedas ayudarme, es que ahora estoy en medio de un trámite de divorcio, y mi esposa tiene una cuenta en ese banco, me ayudaría bastante saber cuánto dinero tiene, ¿crees poder darme esa información? ¿Debe compartir esa información? Me encantaría ayudarte, pero desgraciadamente no puedo compartir contigo esa información, ya que es confidencial. Lo siento. Ese no es mi problema. Bien, Carlos, ciérrala. Ya quedó cerrada. ¿Cuánto tiempo se quedarán sin agua? Ah, vamos a trabajar en las tuberías todo el día. ¿Ya lo informaste en el edificio? No, esa no es mi responsabilidad. Se supone que los de la oficina central se ocupan de eso. Quemado. Sí, debe haber un incendio por ahí. No te preocupes, alguien se ocupará de eso. Oye, ¿no se está quemando algo por allá? Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso? Alguien debería pagarlo antes de que sea más grande. Anda, págalo tú, amigo. ¿Quién, yo? Ah, no es mi responsabilidad, me pagan por barrer. Bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo debo despachar este paquete. ¡Señora López! ¡Señora López! Sí, pase. Señora López, tiene un problema. ¿De qué se trata? Desconectaron el agua y hay un incendio en el edificio. Estoy muy preocupado. ¿Es muy grande? Bueno, ahora es pequeño, pero está creciendo. ¿Pero y qué espera que yo haga? No es mi responsabilidad. Creo que la solución está aquí. ¿De dónde salió esto? Mi computadora lo imprimió. Parece ser muy sencillo. ¿Por qué no llaman a los bomberos? No estoy autorizado para solicitar servicios externos, esa es su obligación Escuche, todo lo que he hecho esta semana es apagar incendios ¿En dónde está? En el lado este del edificio ¡Ah! Oh, eso corresponde a producción, es problema de ellos Creo que debería leer nuevamente este reporte, señora López hmm. Tal vez deba llamar a Gerardo para contárselo ¿Llega? Gerardo, habla Carmen Tienes un problema. Creo que deberíamos reunirnos ahora mismo para discutirlo. Estoy muy ocupado ahora. ¿Por qué no almorzamos uno de estos días? ¿Así podremos charlar? Creo que deberíamos hablar de ello ahora. ¿Serías tan amable de venir? De acuerdo, está bien. Voy enseguida. Solo dispongo de un momento. ¿Qué pasa? Hay un incendio en tu lado del edificio. Desconectaron el agua. Pero no te preocupes. Se me ha ocurrido algo que tal vez pueda servirte. Déjame ver eso. Ja, yo inspeccioné ese incendio cuando venía para acá. No es tan importante. Es pequeño. Además, estas cosas normalmente se apagan por sí mismas. Gerardo, el incendio está en tu lado del edificio. ¡No estás cumpliendo con tu trabajo! Carmen, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate de tu trabajo, que yo me ocuparé del mío. Ah, la idea de Carmen es bastante simple, pero... Deba consultarlo con Luis Solo para estar seguro No, Oye Luis Dime, ¿qué pasa? Tú eres jefe de planificación, tal vez puedas ayudarme oh, Sí, claro, ¿de qué se trata? Verás, hay un incendio en el edificio y desconectaron el agua No me parece que se trate de algo muy grave Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto sirva para apagarlo? ¡Ja, <risa> Esto es demasiado sencillo, es una broma, ¿verdad? No, hablo en serio ¿No te das cuenta que la solución es mucho más complicada que esto? ¿Por qué no te ocupas de la producción y me dejas la planificación a mí? Para eso me están pagando no, Luis, no estás haciendo tu trabajo Tal vez no enfrentaríamos este problema si hubieras planificado todo un poco mejor Ah, muy bien, así que ahora yo tengo la culpa hmm, No es tan mala idea después de todo Vamos a iniciar la reunión No piensan hacer algo con este incendio Va en aumento Señor presidente, tengo una solución Que quisiera presentar al consejo ¿Qué? Ah, sí, veamos de qué se trata No, no Esto no es función del consejo Ocúpate de solucionarlo, Luis ¿Quién, yo? Vaya, el incendio va en aumento Oigan, será mejor que hagamos algo Vaya, ¿de qué me sirvió la impresión? Oigan, ¿no piensan hacer algo para pagar el incendio? ¿Quién dejó entrar a estas personas? ¿No ven que estamos en una reunión? ¡Reuniones, reuniones! ¡Queremos hechos! No nos culpen a nosotros. Debieron haberlo solucionado cuando era solo un incendio pequeño. ¿Quién es nosotros? ¡Los incendios son ¿No tu responsabilidad de, ¿No de ustedes! ¡No, no, no! ¡Dónde! ¡No estabas tú? ¡Que no te escuché! ¿Dónde estabas tú cuando.. THE <laughs> END